Bueno, aquí estamos, al lado del parque de pelota de Campo Alegre. Esa área está rescatada. Este camino que ven aquí lo taparon con piedra. Hay un letrero afuera que dice no tirar basura. La misma comunidad lo puso. Y ahora vamos a entrar por este conector que quiero que todos veamos para que vean el potencial que tiene y que de verdad, es el tramo más abandonado que está de todos los que hemos visto porque está en un área bastante abierta llena cerca de comercio y se ha prestado para que tiren escombros ¿eh? como pueden ver aquí, miren esto todo esto es removible y este camino se puede rescatar colocando estratégicamente unas vallas en áreas donde no pueden meter los vehículos, esto es un paso de servidumbre. Pueden ver, también está bien malito, lleno de escombros, basura, animales muertos, vidrio. me metí por donde no cabía, vamos a ver si salgo por el ladito aquí mucha uh -huh. vez ok, miren esto, ve uh, esto que son es cactus no sé pero vamos por aquí